Buenas noches, amados hermanos de Célula Magmento Buenas noches. Ay, qué pena. Y no puedo ver a ustedes, no puedo escuchar nada. Ah, eh, nuestro Dios Todopoderoso de amor nos permitió ese local de Célula Magmento Hoy... Vamos a celebrar el eh, culto de inauguración del local de Mamin ante nuestro Dios, ante nuestro Señor eh, Espíritu Santo. Ahora vamos a empezar el culto de inauguración del eh, local de Célula de Oremos juntos en silencio. <música> Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Ahora cantemos himno 106, alabo al Señor. Cantemos. Yeah, <imitation> ¡Gracias! Todo corazón, Ay, gran, gran señor alabo. Amén. Eh, iglesia en Cristo o fue establecida uh, sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, quien resucitó al tercer día para salvar toda alma uh, que vive en esta tierra. Y hoy eh, es un día muy especial por inauguración de eh, Célula Magmintulán Gracias por su presencia en local de... Eh, oremos juntos, agradecemos a nuestro oh, Padre Dios, también a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. También eh, oremos por nuestro Pastor Príncipe Rebén, doctor Jerolí, quien nos guía uh, conforme a la palabra de Dios al cielo. Después de esta oración... Eh, Quiero invitarle a la hermana Antonieta Robles que ore por este culto. Oremos juntos. Amado Padre, Señor, Espíritu Santo, muchas gracias. Tú nos llamó ante tu presencia por el culto de inauguración del local de Célula, Magmin, Tulancingo, México. Padre, muchas gracias por esa bendición tan grande que tú nos has permitido. Iglesia fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, quien resucitó al tercer día, quien fue nuestro Salvador. Padre, muchas gracias también. Tú nos guías a través de nuestro pastor principal reverendo doctor Geroli con tu revelación, con poder de recreación que tú le has otorgado, conforme a tu palabra. La Biblia, Padre, tú nos has permitido esa célula Magmin Tulancingo, con tu amor, con tu gracia en el Señor. Padre, hoy tenemos ese culto de eh, inauguración de eh, célula magmin Tulancingo. Padre, muchas gracias. Recibe tu gloria a través de este culto. rama tu bendición abundante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Amado Padre Dios Todopoderoso de mi Pastor Principal, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí en la inauguración de este local que nos servirá para reunirnos y para salvar a muchas almas. Padre, te doy muchas gracias porque un día has puesto en mi camino a mi pastor principal, el reverendo Yeroli, quien me, me guía y me enseña cómo llegar a la Nueva Jerusalén. Padre, muchas gracias, Señor, porque este espacio nos servirá no solo para a mí, sino para mucha gente, Padre. Muchas gracias, Padre, también por mi Pastor David, quien es el misionero en América y quien nos, quien nos aconseja y quien nos guía también, quien nos va guiando personal eh, por medio de, del teléfono, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por su vida, por su familia y por todo, Padre Celestial. Mi Señor, Dios Todopoderoso, Padre, a, un, a pesar de nuestras limitaciones, Tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por eso, Señor, y por hacer posible este, este momento, Padre, este momento que es de gran importancia para todos los que nos congregamos aquí en la célula Mamintulancingo, Padre. Muchas gracias, Padre. Los hermanos estamos, estamos felices, Padre, porque Tú nos permites este momento, Padre. Muchas gracias, Señor. Señor, yo te pido de todo corazón que bendigas a los hermanos que están aquí presentes bendice a sus familias representadas por ellos aquí padre celestial y que sus familias también algún día puedan llegar igual que la mía padre celestial puedan llegar y rendirse a tus pies padre y puedan bendecir te puedan darte a ti la gloria la honra y el honor por siempre padre te pido por cada uno de ellos padre también te pido por los vecinos a este que están a nuestro alrededor padre para que no seamos molestia para ellos sino al contrario padre para que podamos dar ejemplo de, de lo que nos ha enseñado nuestro pastor principal padre celestial muchas gracias muchas gracias padre por este momento gracias señor mi señor mi Dios todopoderoso nos ponemos en tus manos para servirte para servirte ahora y siempre padre no no permitas que venga el enemigo y nos engañe que nos engañe y que nos hagamos perezosos padre sino al contrario que sigamos sigamos otra meta padre y la siguiente meta Padre Celestial es que podamos tener una iglesia man, mina, aquí en tu lancingo, Padre. Ayúdanos, Padre, para que muchas almas vengan y esto se convierta en una iglesia, Padre Celestial. En este momento te estoy sirviendo, Padre Celestial, como representante de la célula, pero yo sé, Padre Celestial, que cuando venga una iglesia tú traerás a un pastor, a una pastora, mi Señor, y yo diré amén, Padre Celestial, para que ella pueda seguir dirigiendo este lugar, este lugar que, te, que va a ser una iglesia, Padre, porque tú, Señor, Señor, lo has puesto así, Señor. Gracias, Señor, por este momento que tú nos das, Padre Celestial. Muchas gracias y muchas gracias a todos los hermanos que nos ven aquí y alrededor del mundo también. Bendícelos, Padre, bendícelos en sus economías, en sus en sus necesidades, Padre Celestial. Y también te pido, Padre Celestial, para que nos sigas guardando de esta enfermedad tan horre este, horrenda que es el COVID, Padre. Síguenos protegiendo, Padre, porque también aquí en la célula Tulancingo hasta ahorita no ha habido ningún contagiado, Padre. Gracias a ti, mi Señor, mi Dios Todopoderoso, que nos guardas en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Muchas gracias, Señor. He orado en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Ahora... Antes de compartir un mensaje, y quiero invitarle a la hermana Cecia Chang que cante ante Dios con, uh, como una especial. Gracias, hermana Cecia. <risas> eh, antes de compartir este mensaje, muchas gracias, hermana Antonieta Robles. También todos miembros de eh, Célula Magneto Lansingo, que ha preparado este local con amor, con fe. Y también y todos los hermanos que han participado a esta remodelación <ríe> yo debía que viajar a, a Tulancingo para compartir juntos uh, este culto de inauguración pero uh, por esa pandemia uh, está bloqueado frontera <ríe> eh, muy lamento pero eh, por la gracia que nos ha dado por inauguración de ese local eh, estoy muy feliz también ustedes están felices Sí también eh, muchas gracias los hermanos que están por primera vez eh, a nuestro culto eh, yo deseo que dios les bendiga grandemente por este culto de inauguración de eh, célula Lancingo. Eh, cita bíblica de hoy, y primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice así. Y segunda parte, la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Leo otra vez, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, Segunda parte, la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. Eh, iglesia es una eh, institución que eh, difunde la verdad, la palabra de Dios. Claro, de repente el eh, colegio... Cristiano o no siendo cristiano puede enseñar la palabra de Dios, pero Iglesia es una institución que eh, predica la palabra de Dios dedicadamente. Eh, por eso oh, Iglesia, a través de Iglesia, eh, Dios llama su pueblo del mundo, si ¿sí? quiere eh, llevarnos al cielo, a su reino, por eso eh, hay mucha institución en esta tierra, pero iglesia más importante que cualquier institución que hay en este mundo, y amados hermanos, y especialmente los hermanos que están por primera vez en este local de Tulancingo, de repente Escuchando mi español, puede sentir, ay, no habla como nosotros, y ente, para entender, un poquito difícil. <risa> ay, puede sentir eso, eh, puede tener esa situación. Ay, discúlpeme, pero mm, escuche con mucha atención, por favor. Digo, nuestro Dios estableció iglesia a través de nuestro Señor Es Cristo. ¿Sí? Y llama uh, a las almas como su pueblo, como sus hijos. Y a su tiempo nuestro Señor Jesucristo vendrá segunda vez para llevar al cielo. Donde no hay llanto, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay problema, no hay separación. Sino oh, paz, tranquilidad, felicidad, la vida eterna con el Señor. El nuestro con nuestro Padre Celestial. También nosotros estaremos juntos en el eh, cielo. Mm. Nuestro Dios, aquí la Biblia dice Dios viviente. Un eh. ejemplo, uh, algún héroe en nuestra historia. También hay y, y héroes en historia uh, de México, ¿no? Eh. Pero ellos sí nos han dado... Oh, o, su o, o obra también nos ha dado una uh, buena uh, lección. Pero no puede estar con nosotros porque ya uh, falleció. ¿sí? <ríe> su enseñanza, su obra que ha hecho, nos podemos uh, aprender hoy. Pero ese héroe no puede estar con nosotros. Pero nuestro Dios viviente, nuestro Dios eterno, está con nosotros. Nuestro Señor también, Espíritu Santo, Dios Trino, ¿sí? Dios Padre, Dios Jesucristo, Espíritu Santo, Dios Trino, Dios viviente, está con nosotros ahora. Cuando leemos la Biblia, dice. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Abraham y murió. Sí, después Isaac así, pero nuestro Dios vive siempre porque Dios eterno es. Por eso, ese Dios de Abraham hoy está con nosotros. Claro, ¿eh? en el cielo con Abraham, Isaac, Jacob, profeta Moisés, Ay, Apóstol Pablo, Pedro, sí, estaremos juntos. Pero ahora nuestro Dios viviente está con nosotros. Dios Todopoderoso viviente está con nosotros. Iglesia Mangmin significa, Iglesia Mangmin, eh, un coreano, no Mangmin, significa en español toda criatura toda criatura. Iglesia Mangmin, eh, cuyo oh, pastor príncipe, doctor y eh, nos guía experimentando Dios vivo, Dios viviente. Digamos, héroes de historia, está en, en el libro o en su vida en biografía. Pero nuestro Dios no está solamente en la Biblia. Claro, a través de eh, la Biblia podemos entender voluntad de Dios. Pero nuestro Dios no está solamente en la Biblia, en el libro, sino ahora está con nosotros, como Dios Todopoderoso, Dios de amor. Reverendo Doctor Geroli, pastor principal de eh, Iglesia Mangmin. Nos guía, predicando por la revelación de Dios, la palabra de Dios. También manifestando poder de Dios, poder todopoderoso. Uno invoca nombre de Dios, Jehová, Dios Padre, pero si no experimenta su amor, su poder, viviendo en esta tierra, hoy será muy triste. Porque nosotros necesitamos ayuda de Dios, protección de Dios, su amor. Pero, por guía espiritual de reverendo Doctor Yeroli, nuestro paso principal, estamos experimentando Dios viviente con su poder con revelación que da a través de nuestro pastor principal. Por eso, Iglesia Mangmin, una iglesia bien especial, bien bendecida. Por eso, <risa> creo que los hermanos que están allí, eh, con tiempo, ya creo, ya ha experimentado poder de Dios a través de Mangmin. Eh, nuestra congregación está... En todo el mundo, oh, por el momento, por cuarentena que tiene, eh, está conectando por eh, transmisión de YouTube en vivo oh, con Magmín Colombia. Nuestros hermanos, y si tiene algún dolor o enfermedad, o hasta COVID-19, ha experimentado sanidad. Nosotros, eh, cuando oh, asistimos al culto dominical, al culto de miércoles, siempre el testimonio. Mañana también tenemos el testimonio. Por eso, eh, nuestro Dios viviente no está en el libro, en la Biblia, sino hoy en día. En nuestra vida está con nosotros. Por eso podemos experimentar el mensaje revelado a través de nuestro paso principal. A través de, eh, claro, en el nombre de Jesucristo. <risa> También experimentamos su poder que nos sana, que nos protege. Los hermanos de Mangmin en continente de América. Y los hermanos que se congregan eh, fielmente, si sí vive conforme a la palabra de Dios, nadie está contagiado de coronavirus. ¿Por qué? Dios viviente está con nosotros. Por eso yo deseo que todos los hermanos de Magdalena eh, Singo también los invitados eh, hoy por primera vez, por favor, experimente ese Dios viviente a través de Mangmin, por favor. Nuestro Dios no solamente sana enfermedad, nos protege de peligro, de accidente, de enfermedad. También nos ayuda a vivir con tranquilidad para solucionar problema también nos ayuda. Por eso, Jeremías capítulo 32, verso 27 dice, he aquí, yo, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nos pregunta. Leo otra vez. Jeremías capítulo 32, verso 27, he aquí, que yo soy Jehová, Dios, de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice. Para nuestro Dios no hay difícil. Ninguna cosa. Amén. Pero uno invocando. Creyendo en Dios. Todopoderoso. Pero no, no experimenta. Pero en Mangmil. Por guía espiritual de eh, revés Dr. Yeroli. Puede experimentar Dios viviente que está con nosotros en este día, hoy 4 de julio, <risa> en dos, 2020. ¿sí? Yo deseo que ustedes eh, acompañen con Dios viviente, experimentando su poder, su protección, su sanidad, su guía. Y todo ser humano nace una vez aquí, pero muere. Pero no se termina allí. Y uno muere, inmediatamente se junta con su vida venidera. Al que eh, cree en es Cristo, al que vive conforme a la palabra de Dios en el cielo. Pero otros, lamentablemente, será infierno. Yo deseo que andemos juntos con fe, conforme a la palabra de Dios, experimentando Dios viviente, todopoderoso, que nos guía, protege, que sana, ayuda a solucionar problemas. ¿Sí? Y entraremos al cielo a su tiempo, porque eh, nuestro Señor Jesucristo viene segunda vez para llevar su pueblo al cielo. Y sí estamos en Mangmin por la guía espiritual de nuestro pastor principal. Y ciertamente eh, va a experimentar Dios viviente que acompaña con cada uno de eh, nosotros. Y Reven Dr. Yaroli, nuestro pastor principal, nos predica, nos guía a la santidad al cielo, porque eh, uno nace y muere, pero no termina allí, sino se junta eh, inmediatamente con su vida venidera. Por eso yo deseo que todos los hermanos que están en local de eh, Célula Magnitulán 5, que sean salvos y que sean bendecidos, experimentando oh, nuestro Dios Todopoderoso Dios viviente ahora quiero orar por ustedes eh, nuestro Dios todopoderoso oh, sana uh, Y si tiene alguna uh, enfermedad o dolor y recibe la oración con fe poniendo su mano sobre su parte Adolorida, por favor. Yo oro con pañuelo que mi paso principal, Reven Doctor Yeroli ha orado. Hecho este capítulo 19, verso 11, 12, dice, eh, Hacía Dios milagros extra, extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún llevaba paño o delantal de su cuerpo, de Apóstol Pablo, o llevaba a los enfermos, se iban de ellos, los espíritus malignos se sanaban. Está escrito en la Biblia, ¿eh? en aquel día Apóstol Pablo debía que viajar varios, varios ciudades para cuidar eh, las almas, para predicar, por eso no podía estar en una iglesia. Por eso su congregación, como experimentaba el poder de Apóstol Pablo que tuvo el paño o delantal de su cuerpo, llevaba a los enfermos y oraba poniendo sobre enfermos, sanaba enfermedad, espíritu maligno salía. Dice está escrito en la Biblia. Nuestro paso principal eh, también, Dios le ha dado un poder bien, bien fuerte. Por eso. Nuestro paso principal oró sobre este pañuelo. Yo estoy trabajando como misionero en Latinoamérica. Y por llamada, por teléfono, yo oro con pañuelo, sana. También yo he llevado cinco veces de misión a Venezuela. Y una vez a Argentina, he realizado oh, muchas cruzadas. Hoy, Dios sanaba cáncer, diabetes, hernia y mucha enfermedad. Por eso ahora yo oraré por ustedes. Y más o menos me eh, avisaron que diabetes y vista, oído, presión arterial, tiroides y ciática uh, por cuello, ¿no? Oh. <risas> yo oraré ahora. Ahora recibe la oración con fe. Dios sana ahorita. Trasciende el tiempo, espacio, o sana a ustedes. Eh, eh, ahora ponga su mano sobre su parte adolorida, enferma. Cierre sus ojos. Ahora yo oro. Amado Padre, Todopoderoso de mi Pastor, hoy por tu gracia estamos celebrando Culto de inauguración de célula Mangmin eh, Tulancingo por eh, local el de eh, Tulancingo. Padre, muchas gracias. Padre está presenciando nuestros hermanos en ese local de Tulancingo. También hay invitados por primera vez. Padre, yo pongo el panuelo que mi pastor principal reverendo Dr. Jerolli ha orado. Padre, trasciende. El tiempo, el espacio, llega a cada uno de eh, tus hijos. Quema con el fuego del Espíritu Santo, iluminando con la luz ordinaria. Toca cada su parte enferma, parte adolorida, parte débil. Haga tus obras de recreación, garantizando la oración de mi pastor principal. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo. Fuera toda oscuridad, fuera todo espíritu malo, sea echada en el nombre de Jesucristo. Cristo. Padre, ilumina con tu luz ordinaria, quemando con el fuego del Espíritu Santo, de cabeza a los pies. Padre, echa toda oscuridad, yo ordeno en el nombre de Jesucristo. fuera toda potestad del aire, Satanás, diablo, sea echada en el nombre de Jesucristo. Fuera ahora que venga tu luz orinaria a cada uno de invitados, cada uno de nuestros hermanos que está recibiendo la oración con fe, poniendo su mano sobre su parte adolorida, sana, limpia, quemando con el fuego del Espíritu Santo. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo, fuera Toda diabetes sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sea recuperada vista, sea recuperada oído, sea recuperada presión arterial alta y bajo y sana tiroides, sana dolor ciática, Padre, sana su cuello. Padre, quema con el fuego del Espíritu Santo de cabeza a los pies. Padre, tú sabes... Señor, Tú conoces, Espíritu Santo ahora obra. Padre, ahora Tú estás mirando tus hijos que están en este culto. Padre, mi Señor, también obra ahora. Espíritu Santo, toca a cada uno de nuestros hermanos. Quemando con el fuego, sanando toda enfermedad, dolor. Ayuda a glorificarte con testimonio, experimentando tu poder todopoderoso. Padre, Dios viviente, mi Señor, médico de médicos, Espíritu Santo, obra ahora, conmueve cada uno de tus hijos que están recibiendo la oración con fe. Toca cada uno de su corazón, dale la fe que se cree de corazón. Quema con el fuego del Espíritu Santo, iluminando con la luz ordinaria que hay en el espacio. Espiritual de mi pastor principal. Sana dolor que tiene. Sana. Recupera su vista. Recupera su oído. Echa dolor que tiene. Sana presión arterial alta y baja. Sana tiroides. Quemando con el fuego del Espíritu Santo. Echa ciática, Echa todo diabetes. Padre limpia ahora. Quemando con el fuego del Espíritu Santo. Ahora. Quema con el fuego. Del Espíritu Santo, ilumina con tu luz ordinaria ahora sana, ayuda a glorificarte por tu obra con testimonio ahorita, por favor. Padre, muchas gracias. Padre, recibe tu gloria a cada uno de, eh, por cada eh, sanidad. Padre, bendice Célula Magnín tu Lancingo. También ilumina con tu luz ordinaria toda sobre ciudad tu Lancingo. Echa toda oscuridad. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo, fuera toda potestad del aire. Diablo, Satanás, fuera de tu lanzingo. Padre, prote de coronavirus, que no pase, no contaía más. Padre, también prote nuestros hermanos que están recibiendo la oración de coronavirus. Padre, sana ahora todo dolor, enfermedad, debilidad, quemando con él, fuego, limpiando ahora. Padre, bendice, célula magnitud lancingo, que salva mucha alma. Padre, ayuda a evangelizar muchas almas, ayuda a salvar muchas almas, ayuda a difundir el evangelio del Señor, el evangelio de santidad, poder de recreación de reverendo Dr. Jerolli a todo tu lancingo, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de mi Señor, Jesucristo, he orado. Amén. Amén. Un aplauso a nuestro Padre Celestial, al Señor Espíritu Santo. Amén. Examine, por favor. Si tiene testimonio, allí, por favor, presente a la hermana Antonieta Robles, que firme. Eh, un testimonio breve, por favor, para glorificar al Señor. Entonces, si experimentamos y sanidad de Dios, por poder de Dios, hay que glorificar por testimonio. Ahora, créanlo lo que eh, he recibido la oración, he recibido sanidad, cheque por favor. ¿sí? Después de terminar. Oh, ahora y, a ver, y, ay, ay, Despareció, digamos, hay 50%, pero ay, me quedo 50%, por eso no, no he recibido la sanidad. No, eso no es la fe. Hay sí y desaparecido 20%, hay que creer. Padre, muchas gracias. Ya, y 20% o 50% ya desapareció, pero yo creo, soy sanado, soy sano. Con fe se congrega sirviendo al Señor sana completamente amén yo traía un dolor muy fuerte aquí en el cuello y estábamos escuchando al pastor David dando la oración de sanación y, me, y nos dijo que me pusiera yo mi mano en el cuello para que este, sintiera yo el alivio que nos manda Dios entonces, cuando él estaba orando, cuando yo puse mi mano, que sentí el, el fuego de la sanación, que era un dolor, que era, que era molesto, yo lo traía yo desde hace un mes, pero en, en este momento que fue la, la sanación, la curación, el rezo del pastor, se me quitó. Se me quitó y le doy gracias a Dios Santísimo, que él, él es el que nos mandó me, me mandó la curación y la sanación por medio del Pastor David. Muchísimas gracias Pastor. Le agradezco a usted y a Dios por este por esta sanación tan linda que lo sentí eh, el alivio inmediatamente después de que terminó este, de hacer la oración. Muchas gracias Pastor. Aquí a una inauguración de, de la casa de oración este, vine y cuando era Pastor hizo oración por nosotros, los enfermos. Yo tenía un dolor de espalda muy feo, pero gracias a su oración y a Dios, este me, la, el, el dolor que yo tenía en mi espalda, gracias a Dios, se me quitó. Doy gracias a Dios y al Pastor. Buenas noches. Yo quiero dar mi testimonio de que en esta noche de la inauguración, de la salida de, de aquí de Tulancingo, de la hermana Tanita. Eh, quiero dar testimonio de que yo, este, cuando usted hizo la oración, pastor, este, yo venía yo este, con un dolor de riñón izquierdo y gracias a Dios, cuando usted hizo la oración de, de sanidad con el pañuelo ungido, eh, yo, gracias a Dios, me sanó, me fui sanado. Gracias a Dios y gracias a usted, Pastor, por la oración. Ay, da. Eh, mucha pena, pero esperamos otro tiempo que Dios nos permite para compartir eh, palabra de Dios y también poder de Dios. Y hay que hacer cruzada en Tulancingo para salvar muchas almas, para sanar mucha enfermedad. Muchas gracias. Y ahora cantemos himno Omanmin 61, Iglesia amada por Dios. Y si vivimos conforme a la palabra de Dios, eh, buscando la santidad, Dios está alegre y da mucha bendición. Por eso yo deseo que sea uh, Célula tulan uh, 5 una uh, iglesia que agrada a Dios y recibe mucha bendición cantemos una iglesia fundada en fe una iglesia fundada en obediencia la iglesia que siempre porta los frutos en el amor del Padre. La iglesia que al Padre alegra con que siempre ministra con toda gratitud y que agrada al Padre la iglesia que siempre puede dar fruto en la gracia del Señor la iglesia que Espíritu Santo Espero uh, otra oportunidad para compartir juntos en Tulancingo, en local de <ríe> Tulancingo. Uh, muchas gracias y otra vez muchas gracias a, herma, a hermana a Antonieta Robles también y los hermanos que eh, acompañan juntos también y, y, y los invitados. Gracias. Yo deseo que mañana tenemos culto de eh, domingo. Oh, también celebramos juntos culto dominical. Eh, culto de la tarde tenemos eh, Santa Cena. A través de Santa Cena recibamos muchas gracias del Señor. Ay, muchas gracias. Ay, qué pena. Yo solo hablo. No podemos compartir. Pero esperamos su tiempo. Eh, vamos a.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 Muchas bendiciones. Muchas gracias. Nos veremos mañana en el culto dominical. Y pronto nos veremos en Tulan 5. Gracias. Muchas bendiciones. Y.